Ser V-Lover es, es disfrutar cada momento Es luchar por tus sueños Es creer en la amistad Es alcanzar tus metas Ser v lovers es, es vivir la vida de una forma diferente Es creer en ti mismo Es tener tu propio estilo I'm the lover Soy V-Lover Soy V-Lover Soy V-Lover Soy V-Lover Soy v lover Soy soy una V-LOVER Soy V-LOVER V-LOVER Yo también soy V-LOVER Soy V-LOVER Soy V-LOVER Soy V-LOVER Soy... V Soy V-LOVER Soy V-LOVER ¡Yo también soy V-LOVER! ¡Soy V-LOVER! Soy V-LOVER Soy V-LOVER Soy V-LOVER soy v Soy Villaver. Somos Villavers.